Caso Natasha Haidt, la hipótesis más fuerte es el homicidio. El abogado de Ulises Haidt volvió a sugerir que la mediática fue asesinada. Las declaraciones no coinciden con las grabaciones que fueron secuestradas del lugar, disparó. Alejandro Cipolla, abogado de Ulises Hyde, volvió a insistir en que Natacha fue asesinada. La mediática fue hallada sin vida en una cama de una vivienda que funcionaba como salón de fiestas en la localidad bonaerense de Benavidez. La hipótesis más fuerte es el homicidio, disparó en diálogo con Crónica HD y detalló, Natacha sufrió sus últimos minutos de vida, Además, se refirió a las declaraciones de los testigos y sentenció. Me llama la atención que ningún testigo coincida en nada. No entiendo la forma en que se halló el cuerpo, nadie puede explicar por qué estaba desnuda. Las declaraciones no coinciden con las grabaciones que fueron secuestradas del lugar. Por eso pensamos en un homicidio. La declaración es rara, se contradicen. Hubo una demora de 20 minutos en llamar al 911. «Hay un abandono de persona. ¿Eran cinco personas y ninguno pudo llamar inmediatamente?», agregó. «Si hubiese sido tan claro ya lo tendríamos resuelto», manifestó y aseguró que el único testigo que cree que habla con un poco más de credibilidad es Raúl Velázquez Duarte quien llevó a Natacha al salón, porque es el que se quedó y llamó al 911. El único lugar que no tenía cámara es la habitación, pero hay una que apunta a la entrada del cuarto. Eso va a ser clave para cotejar las declaraciones de los testigos, destacó. También relató que hay varios detalles de esa noche que le parecen extrañas. Conociendo a Natacha, siempre tenía encima su tablet y su teléfono. Hay muchas cuestiones llamativas. La principal es la ropa. Y el porqué del hallazgo de cocaína en su cuerpo. La escena del crimen es muy burda. ¿Cómo fue hallada la cocaína en su cuerpo?. Fueron cinco personas en un mismo lugar y no coinciden en lo que dicen. Y hay una que contradice cien lo que dicen. ¿Natacha se estaba muriendo y se desvistió?. Es ridículo. La realidad es que pasaron 20 minutos y no sé qué pasó con el cuerpo de Natacha. Algo está mal, a simple vista, sugirió. Por último, aseguró que hay muchas personas se sienten preocupadas por lo que se pueda hallar en el teléfono de Natacha. Vamos a esperar los cotejos de los teléfonos. Seguimos confiando en la justicia, concluyó. Muerte de Natacha, buscan si hay de otra persona. El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se refirió al curso de la investigación por la muerte de la modelo y conductora. ¿En el marco de la investigación por la muerte de Natasha Haidt? Los pesquisas compararán rastros de Adni para determinar si hubo más personas en la escena del fallecimiento, además de las cinco identificadas que ya declararon en la causa. Al momento de su muerte, el sábado a la madrugada en el Salón de Eventos Anadú, de Villa Lañata, Tigre, la mediática de 41 años estaba acompañada por cinco personas. El dueño del lugar, Guillermo Gonzalo Rigoni, 45, el empresario Gaspar Esteban Fonoya, 45, el electricista Gustavo Andrés Voltio-Bartolín. El productor y socio de Jaime Raúl de Jesús Velaztiki Duarte, 47, y la joven Luana Micaela M. 19. El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio conte Grand se refirió al curso de la investigación por la muerte de la modelo y conductora. conte Grand resaltó que no se descarta ninguna hipótesis y que se intenta determinar en qué circunstancias se produjo la ingesta de alcohol y cocaína que le produjeron la muerte a la actriz según los primeros resultados de la autopsia. por las características del hecho, y además porque es protocolo de los fiscales a mi cargo. No se descarta ninguna hipótesis en esta primera etapa de investigación sobre el fallecimiento de Natacha Haidt, sostuvo en diálogo con Radio Mitre. El jefe de los fiscales bonaerenses sostuvo, además, que existen algunos elementos que entran en contradicción en las declaraciones testimoniales de los presentes en el lugar. En tanto, Conte Grand apuntó que se busca verificar con las pericias si existe algún dato de ADN de otra persona que pudiera haber estado en la escena del fallecimiento de Hyde. En cuanto a lo judicial, el procurador señaló que no cree que haya una redefinición de la carátula hasta dentro del próximo mes y que no se cerrará la causa en la que la mediática denunció a dos hombres por violarla. Habló el hombre que llevó a Natacha Haidt a la reunión en Villa Lañata. Raúl y Duarte aseguró ante los medios que no se está escondiendo y afirmó que estaban en un proyecto de hip hop con ella y Lisa Vera, cantante del grupo Bandana. Toda la información, en la nota. https Diario show. Con barra export barra sites barra crónica barra in barra 2019 barra 02 barra 24 barra a jpeg 1859083961. JPEG. Raúl Velázquez Duarte, el hombre que llevó a Natacha Haidt al salón de eventos Sanadú de la localidad bonaerense de Villa Lañata. Reveló este domingo, que no vio drogarse a la actriz y le pidió a los medios que no especulen más sobre su persona. El empresario paraguayo, que fue citado a declarar como uno de los testigos del hecho, aseguró. Lo único que pido es respeto. Yo estoy quebrado, no me estoy escondiendo. Hice todo lo necesario para estar acá, en mi casa. Estoy alejado de la situación, pero fui el que llevó y acompañó a Natacha ahí. Estoy muy aturdido hace 36 horas. Soy muy amigo de Lisa, Vera, la cantante del grupo Bandana. Estábamos en un proyecto junto con ella, de un campeonato de hip hop. Pautamos la reunión para el viernes en este lugar. No vi absolutamente nada fuera de lugar. Llegamos tarde porque llovía fuerte. Estaba el dueño del lugar y dos personas más, no los conocíamos, aseguró el productor en declaraciones a la señal de cable A24. En ese sentido, Duarte agregó ante el citado medio, Llegamos y hablamos del proyecto. Di toda la información a la policía. Yo en ningún momento la vi consumir a Natacha y que la gente consumiera. Hay muchas cosas que están diciendo que no ocurrieron adelante mío si no me hubiera ido. Bajó el dueño del lugar y me dijo que Natacha se había quedado dormida. Le mandé WhatsApp, no me contestó, y la empiezo a llamar. Después me entero. Yo soy un hombre de bien, trabajo, no fui a una fiesta de droga, sexo y alcohol. Fue una pesadilla lo que pasé, concluyó.